En su momento, los técnicos del Instituto Social y Social Sanitario del Cabildo, el consejero José Miguel Álamo, eh, a través de Gran Canaria es accesible también, y luego contando con el apoyo en todo momento de, de la dirección y del personal de, del Centro de Mayores de Taruca eh, y también en el Pino, donde hemos desarrollado otro de, la, de las sesiones que hemos llevado a cabo, eh, planteamos la posibilidad de, eh, o sea, de, cómo diría, a oficiar que los mayores ...pudieran contar lo que ellos saben... ...y que de alguna manera... ...se pueden ver negados o, o han estado un poco al margen... ...por ese temor que tienen a, a no ser escritores... ...o a no, en muchos casos a no saber leer y escribir... ...por no haber tenido acceso a la cultura... No, ...empezamos siendo 10, 15 narucas... ...cada sesión fue sumándose gente... ...y ahora mismo supera la veintena de mayores cada martes... Eh, ...yo salgo de aquí curado, lo reconozco... ...quiero decir, lo que, lo que ellos me transmiten... ...lo que yo aprendo con ellos... ...esa serenidad, esa enseñanza de la vida... ...y sobre todo ese, eh, esa capacidad que tienen ellos de reconocerse... ...a través de la palabra ¿no? ...a través del recuerdo de sí mismo... Muchas veces incluso eh, recreado, muchas veces inventado, también podemos jugar con eso. Pero mayoritariamente es su propia vida, sus propias historias. Y nosotros que somos más jóvenes eh, tenemos una cantidad de historias tremenda A la hora de, de, de contarnos, a la hora de, de, de resumir nuestra vida, imagínate lo que, lo que puede suponer eh, para, para ellos. ¿no? <risa> para mí es, es un tesoro, un tesoro que, que espero que, que se pueda compartir con, con muchísima gente, que el proyecto siga adelante en otros centros y, y como nos ocurre en este que nos es muy difícil, como comentaba antes Santiago, nos es muy difícil alejarnos porque es, yo espero los martes con la misma ilusión con la que lo los esperan ellos. Eh, ...llegar aquí y encontrarlos con una sonrisa en el hall de entrada... ...ya están aquí mis niños... ...pues eso es una alegría tremenda". En cierto modo que el, el, el taller de Aprendiendo a Contar... ...pues también ayuda a favorecer las relaciones sociales y otras cosas como valores y habilidades sociales, como el tema de la escucha, y se sorprenden de las historias de ellos mismos cuando realmente conviven día a día y ni siquiera han tenido, o se han, entre ellos no ha surgido esa oportunidad o no han sabido pues, tener esa oportunidad de llegar a, a ese conocimiento, ¿no? Y sí que, que, en cierto modo, pues el taller, además de estimularles el recuerdo y de venirles ...muy bien pues les facilita también otro tipo de cosas ¿no?... De, de, el, ...el acercamiento entre, entre compañeros... El, el, ...la convivencia ¿no?... ...el conocerse. El martes para ellos es como... ...como para nosotros casi la noche de rey... ...es como una, un, día, un día señalado ¿no?... ...un día que tienen que tienen marcado... ...ya están esperando, están, nosotros le, le damos folio, le damos boli... ...recordar que es bucear en sus propias memorias y compartirlas entre ellos y casi eh, revivir eh, como si abrieran libros ¿no? eh, mientras están aquí una o dos horas a la semana eh, creo que esto es una cosa que lo que te llena de orgullo es que se mantendrá que se va sumando gente que va llegando al centro pero en líneas generales lo que vivimos aquí durante una y media no tiene precio en cuanto a emociones ¿no? ellos activan la memoria eh, bucean en recuerdos y bucean en, en nombres y en vivencias que, que, ...que no pensaban siquiera que, que, que tenían ahí... O, ...o que no recordaban desde hacía 40, 50, 60, 70 años... ...y nos dejamos llevar, ¿no?... ...es una improvisación de la propia, del propio milagro de la palabra, ¿no?... Sabiduría, sabiduría de los mayores... ...que si no es contada... ...y nosotros no lo, no lo escribimos, no lo escuchamos... ...se va a perder para siempre... Es, es la tradición oral que al mismo tiempo es cierto también que se está perdiendo y aquí de alguna forma en Aprendiendo a Contar lo estamos recuperando. Ahora todos no vamos a decir que se creen escritores porque no es eso, sino sí capaces de contar, de contar y emocionar con, con sus historias están en los pequeños detalles, ¿no? los, los, los pequeños momentos... ...el perro que tuvieron de niño... Eh, eh, ...la memoria de la abuela, el olor de potaje... Que, que, ...que recordaban en las calles... ...el olor de incienso en la iglesia... Eh, el, ...los juegos olvidados... Eh, ...el griterío, la alegría, ¿no?... ...todo aquello que realmente creo que hace una vida... ...en el vídeo siguiente podrán ver eh, o podrán escuchar... ...historias que, que, que podía haber escrito cualquier escritor... ...y han sido generadas aquí en una hora y media o dos horas... ...a partir de, de, de una serie de pistas y eh, concentrados cada uno en, en, en su propio en su propia narración... ...o en muchos casos eh, interrumpiéndose, recreándose y compartiendo recuerdos... ...el milagro de la palabra, ¿no? el milagro del recuerdo... El, el, ...el decirle vamos a hablar hoy de los practicantes... ...vamos a ver vamos cómo ha sido la sesión de hoy, de, lo, de cómo eran sus abuelos... ...vamos a hablar de las procesiones de Semana Santa... Y ellos, al, al aparecer un nombre, al aparecer eh, un detalle eh, de su vida que ven escrito, que nos ven escribiéndonos a nosotros, o que ellos escriben, el proceso de escribir, empieza, se empieza a abrir todo un mundo. ¿no? Uno cuando escribe realmente se asoma a aquello que habitualmente no encuentra si no te sientas a escribir. ¿no? Los que escribimos hacemos realmente eso. Incluso lo, lo, lo que creen los demás que nosotros inventado, inventamos no es más que una recreación muchas veces de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído, de lo que hemos, de lo que hemos vivido. ¿no? Este proyecto... ...es, eh, no digo enriquecedor, me quedaría corto ¿no?... ...en mi caso particular... ...es una curación casi semanal... ...para poner eh, las cosas en su sitio ¿no?... ...para valorar realmente lo que es esta vida... ...y que al final... ...es ese pozo de recuerdos, esas... ...esas pequeñas cosas que uno vive a lo largo del tiempo... ...sin saber que son tan importantes las que quedan ¿no?... Aprendiendo a contar, eh, para mí supone quizás el proyecto más enriquecedor de los que yo he llevado a cabo como, en este caso, como profesor, si, si podríamos denominar así la palabra. ¿no? Abuelo paterno. Es el que no recuerdo porque yo era pequeña cuando murió. Era muy trabajador según les oía decir a mis padres. Maquinista de la Gran Canaria, casa inglesa. Pero estuvo muchos años aquí y así canario. Soy, ahora hablo de mí, soy de origen catalán. Porque recuerdo a mis padres que nacieron en Cataluña. Pero yo soy canaria como mis hermanos. Porque nacimos en la isleta. Yo era una niña muy estudiosa en el piano, pintura, francés. Todo me gustaba. La calle la veíamos poco, porque mi padre era demasiado serio. Y no le gustaba verlo en ella. Jugaba a las casitas con mi hermana que en paz descansé. Si estábamos en la puerta jugando, las amigas nos decían, viene tu padre. Y corríamos para adentro antes que él llegara.